En un restaurante concurrido, un camarero muestra la carta a una clienta joven y hermosa, acodado en la mesa y casi pelado a su cara, con evidente deseo. La mujer pide y suspira aburrida, y el camarero hace una mueca de frustración y repite la comanda a gritos. En la cocina, un cocinero grueso llena una taza de un gran tanque y la lanza hacia la puerta, por donde entra el camarero justo a tiempo de cogerla en el aire y salir de nuevo. El cocinero barre y voltea en el aire el contenido de una sartén al fuego. El camarero sirve la taza a la mujer, que está acompañada por otras dos jóvenes y un hombre mayor. Pide otra joven y de nuevo la comanda voces. Texto en pantalla. Una sopa marrón. Caliente. El cocinero llena un plato sopero del mismo tanque y lo lanza hacia la puerta. El camarero lo atrapa al vuelo y lo sirve a la joven. El cocinero sigue volteando la sartén y barriendo. El camarero pregunta entonces a la tercera. La observa fijamente y le limpia el cuello y la espalda con un paño de cocina, saliendo muchísimo polvo. Cuando la joven se da cuenta, le llama la atención airada. El hombre mayor se pone de pie y de malos modos lo despacha a la cocina. El camarero toma la comanda y la grita a la cocina. Limpia la espalda de la joven una vez más y sale.